Se nos entregó la solicitud de medida de corrección y nosotros le hicimos el planteamiento que debió aplazarse para que la víctima estuviera presente y debió aplazarse porque nosotros necesitamos la solicitud de medida de corrección porque nosotros estábamos en la oficina del titular cuando presentaron la medida de coerción porque a nosotros se nos había dicho que el titular tenía que revisarla y nos sorprendieron y por detrás de nosotros depositaron la medida de coerción nosotros solicitamos excusa al tribunal de salir de la audiencia porque no vamos a representar a nuestro cliente sin tener el expediente en mano sin tener la solicitud de medida de coerción en mano y sin él estar presente. Él tiene que estar presente y él establece que tiene miedo. Y es el deber del Ministerio Público proveerle seguridad y traerlo aquí a esta audiencia. ¿Y señor, ¿Cómo lo... es eso que tiene miedo? Bueno, porque tú sabes lo que pasó. O sea, tú sabes la razón por la cual nosotros estamos aquí. Que, que es lo que se alega que pasó. Entonces, obviamente, él tiene ¿Qué pasó? miedo. ¿Qué pasó? Bueno, la situación es que nosotros presentamos una querella por tortura y barbarie, secuestro, intento de asesinato, entre otros tipos penales. Entonces, hay fotos del desnudo en cadena, le hemos solicitado allanamiento al Ministerio Público para recuperar las cadenas, los candados, el bate que se usó para agredirlo y el Ministerio Público se ha eh, negado a hacer esos allanamientos. Entonces, ante esta situación, nosotros lo que vamos a dejar es que ellos lleven su fiesta ahí en paz, y nosotros sabemos los procedimientos legales que vamos a utilizar en contra de toda persona que esté violando los derechos de nuestros presentados. Además, de impedimento de salida, cien mil pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país. Ellos abandonaron, abandonaron la, la sala. ¿no? Decían ellos que su cliente no podía estar presente en el momento. El Ministerio Público estableció que, que lo había citado, lo había convocado. y que. considerado legal esa medida? Bueno, ya es una situación que lo analizarán cada quien desde su perspectiva. La medida de coerción se inició estando presentes los abogados de la parte creyente. El Ministerio Público, en este caso yo me comuniqué con la víctima, eh, en su momento manifestó que se presentaría la medida de coerción en menos de 20 minutos. Luego entonces me comuniqué con este y me manifestó que no podría venir porque, por motivo de seguridad. Le ofrecí que eh, la Policía Nacional estaba en condiciones de presentarse y buscarlo para que aquí con seguridad se presentara. No se le notificó por... No. ¿Por qué? Porque la medida de coerción es algo más sencillo. En este caso se encontraban personas privadas de su libertad y el Ministerio Público estaba en condiciones de conocer la medida de coerción. O sea, puede ser quizás él no estuviera dispuesto, disponible, o sea, porque fue de un momento a otro que le llamaron para, para informarle de la medida, del conocimiento. Les reitero que sí me manifestó que estaba en condiciones de presentarse en menos de 20 minutos y luego me manifestó que por motivo de seguridad no podría venir y le ofrecí que una, unos miembros de la Policía Nacional se presentarían a buscarlo y así se va a guardar su, su presencia y que estuviera aquí presente en la medida de coerción. De que la medida fue presentada mientras estaba reunido el abogado de representante de la parte querellante. Fue presentada así, sin previo aviso apenas media hora antes de iniciar acá. No, la medida de coerción fue depositada, pero presentada cuando ya estaban todas las partes aquí. Es decir, estaba el Ministerio Público, estaba los abogados de la parte querellante y estaba la defensa técnica de los imputados. Pero no estaba la víctima el abogado que también el Ministerio Público se negó a la Fiscalía a emitir una orden de allanamiento para buscar evidencia en la pinta donde ocurrió el hecho. No podría establecer sobre ese punto. ¿Y quién no puede decir por la fiscalía? No podría establecer sobre circunstancias que desconozco hasta el momento. ¿Y usted no está a cargo de este caso. Estuve a cargo sobre la medida de coerción de los imputados. ¿Cuál fue el pedimento de la fiscalía? El Ministerio Público solicitó las medidas contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal, eh, establecido en el artículo 226. ¿Qué? Efectivamente, esto apenas inicia, es por esto que el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción y aquí inicia la fase de investigación. Tenemos seis meses para investigar. ¿Se considerada ilegal la medida? representante Se encontraba en la parte que hay antes, su representante legal estuvo aquí y se retiró por circunstancias que desconocemos. ¿Cuáles circunstancias? Son circunstancias que se establecerán en la resolución de la medida en tiempo. Magistrado Angel Luis Polanco Enriquez.